15. Gustavo Adolfo Becker. Cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de Laura, onda de luz, eso eres tú. Tú, sombra aérea que, cuántas veces voy a tocarte, te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul. En mar sin playa, sonda sonante, En el vacío cometa errante, Largo lamento del ronco viento, Ansia perpetua de algo mejor, Eso soy yo. Yo, que a tus ojos en mi agonía, Los ojos vuelvo de noche y día. Yo, que incansable corro y temente, tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión.